Y el año pasado ya llegó hasta Nareuda, en el Perú, Por ejemplo, el, el río Acri bajo su cauce. Ya no había pozos, pozos, se ha secado. Prácticamente. Ya, entonces es una amenaza de piel allá. Ya, y bueno, no lo, lo que reserva es de las corridas okay. Ahora tú vuelves en avión ya no miras cielo. <risa> No, <laughs> Reserva esto de la Corrida de claro. ahora tú vuelas en avión y ya no miras hielo, todo, no todo es un desierto, y una manchita acá, otra manchita acá y cada vez menos, el día que seque eso, vamos a, va a sacar todos los ojos de agua aquí y nosotros muertos.